¿Cuál? Si te digo mi nombre jugarás tú Sí, ya me lo sé Ya sabía, güey Años aquí tuve que estar esperando ver ¿A quién? ¿A tu amor platónico? Don't get shit confused, nigga Si te podía encontrar, solo hay que firmar para ser mutuos ¿Eh? Contigo estaré hasta que expires Disfruta lo que voy a dar ¿De qué hablas, de tu madre? Yo no me expiro Una vez lo Serás. ¿Qué voy a hacer? No. Tu muerte es mi pago Lo siento pero yo no soy así ¿Cómo que hubo uh, jodido el... tú esclavizados No entendiste mi tratado No Vaya joven despistado Los mandatos acatados Sí Sancito por tus pecados Sin llorar por los dañados ¿Qué dices? Oh. Oh. Oh. Bienvenidos a mi mundo, mírenme bien míren. Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso, llama Con razón me es tan familiar la cara Ah, con razón A ah, bueno Master, nos vemos pronto. Si me quieren aquí yo he encantado, vivieron de forma banal. ¿Quién? ¿Cómo vivirán? ¿Qué voy yo a saber? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien tiene idea de qué están hablando? Pero conozco su secretito. ¿Qué? Debo que, ni conozco a ese tipo What the fuck, y este quien poronga es Y yo ser No gracias Porque quieres ser conocida que te envidien Yo no quiero Ser la dueña de tu vida, tan solo que dejarlo Menos ¿Cuál demonio de la radio? ¿Cuál demonio? Digo, demonio Ya, c***o, no hable bien Cuando hayas acabado De hacer que Observando los saciados ¿A qué? Les dije que los maldije ¿A quién vas a maldecir tú? Bienvenidos a mi mundo, mírenme bien míren. Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Otra vez, el burro al cielo Soy tu último recurso, llama y mamá no voy a dar Que no, y punto ¿Cuál mesa? Si juegas con almas la casa va a ganar Soy un doble traidor tramposo Ah, no entiendo No lo entiendo, I don't understand ¿Qué te vine a cobrar? Yo ni te debo nada De seguro te gustó pegar. Bienvenido a mi mundo, observa bien No te estoy entendiendo para nada no, no entiendo nada. Dentro de tu mal sueño y del velo mortal, mal giro del laberinto. Ya estás en este gran final. Conmigo en mi no estás. Gran final de que o okay, qué? El único final que estoy es el de Red Redemisión. Disfrute mucho nuestro juego. Necesitas ayuda. WTF amigo, vos estás re loco Sobra decir que nunca pierdo Tu cuenta hoy te cobraré Soy emo La vida no tiene sentido La pasaste bien No me me divertí Portate mal, estoy contigo Oye mi susurro, yo te guío Prefiero portarme bien este muchacho me llena de orgullo. Miras atrás, no me verás, Sola mi canción. Ah. Y yo te digo adiós. Oye, es una broma jaja, no te enojes. Sí, es lo que apenas me di cuenta. Hasta la próxima.